¡Móvete, que eso es para hoy! ¡Inútil! Ay, señora. Y bien lavadito. Puerta de hambre. Ay, Dios mío. ¿Yo? ¿Ya está listo el carro o no? Sí, señora, ya está lavado, apolichado y aspirado. ¿Necesita algo más? ¿Sabes qué? Si te quieres ganar la comida, tienes que trabajar con más ganas. O si no, ándate a trabajar de noche. ¿Qué cara para eso si sí tienes? No, mi hija. Yo ya estoy acostumbrada a todo ese tipo de humillaciones. Para mí eso ya es normal. Uy, no, pero lo humilla mucho a uno. Además, no vamos todos para el mismo hueco, pues. Pues sí, pero usted sabe que la necesidad tiene cara de perro. Además, ellos son los que tienen la plata. Vaya mm. usted y diga algo y hasta de pronto la echan. ¿Mm? Mm. Señor. Señor, hágame un favor, acá ande de lavar votos porque necesito espacio porque ahora me llegan aquí de muy exclusiva, ¿vale? Ah, bueno, señor. Buenos días, vamos a lavar completo. Pero rapidito. Y no me lo vayan a rayar porque les hago quitar el sueldo. Ve. Es que vos no sabes lavar un carro. ¿Qué? Mira el mugre ahí. Si vas a hacer las cosas, hazlas bien hechas. Bruta. Don Ricardo, llevo tres años viniendo a ese lavadero y jamás había visto unas empleadas tan ineptas. Si no hubiera venido ahora, me hubieran dejado el carro todo sucio. Busque gente capacitada, o si no, yo por acá no vuelvo. Buenos días, vamos a lavar completo. Buenos días. Sí, hágame el favor y me le echa una jugadita y me le echa desmanchante las tapas delanteras que están como feitas, ¿vale? Ah, bueno, señor, con mucho gusto. Dale. Entonces, ¿qué muchacha? ¿Ya está lista o qué? Sí, señor, yo ya quedó lavadita y desmanchada. Ah, listo. Qué buen servicio, ayer. Muchas gracias. Mira, para la gaseosita. Ay, tan amable. Hasta luego, que estén bien. Que esté bien. Yo sé, María, hay clientes que son muy estrictos. Por eso hagamos el trabajo bien hecho y no tendremos problemas con nadie. Sí, señor, yo sé. Pero hay personas que son muy groseras con nosotras. Yo sé, María, ¿qué vamos a hacer si ese es nuestro trabajo? Por eso hagamos las cosas bien y no tendremos inconvenientes con nadie listo. Bueno, señor. Buenos días, ¿vamos a lavar? bien lavadita y bien brillosita y cuidadito me la rayan porque está nueva mantecosas <risa> Hágame fuera y respeta que nosotras estamos trabajando ¿Respeto? y es que desde cuando acá la gente miserable y pobretona como ustedes merecen respeto, va? ¿Qué pasó? Uy no Ricardo, esto es demasiada humillación para uno la verdad yo necesito el trabajo para llevarle la comida a mi hija pero de esta manera no trabaja nadie por lo mismo, ahí está la puerta para que se vayan. Don Ricardo, no se preocupe que nosotras le vamos a buscar gente calificada para trabajar. Nada, nada de eso. Aquí las que tienen que retirar son ustedes. Aquí en mi lavadero no va a permitir niñitas groseras. Hágame el favor y se me retiran. Hágale pues, la veo. <risa> pues nos vamos. Ni que no hubieran más lavaderos por aquí cerca. Hágale pues, retire Tranquila niñas, que eso acá es mi negocio, no vuelve a suceder, ¿vale? Bueno señor. Algún día la gente entenderá que tener dinero no significa tener más valor que otra persona. Algunos viven del ego por lo material y por todas las comodidades que obtienen a diario, pero la puerta al cielo no cambia de color y mucho menos de tamaño, y es allá donde el ego y todo lo material no lo podrás llevar. Soy DJ Broly y si este video te gustó compártelo y no olvides comentar.